¿Tienes planes para el fin de...? No te preocupes, llegaron las recomendaciones a re sábado. 34 minutos de las 12 del mediodía, ya va picando el bagre como quien dice sí, la sí. cosa... Sí, sí. Está, está eh, la mente ya divagando por los lugares de dónde, qué vamos a comer hoy, dónde, qué ganas, sí, sí. que ¿Eh? ¿Pican los bagres? Sí, pican. Yo creo que sí. ¿Alguna vez le pasó? Ah, no, pero... El, el, el picar tiene que ver con la, la actividad de, de sacar del agua al pez, no de picar con el que te pican ah, la piel. Ah, está, yo pensé mm. que era que mirá, un mosquito. vos me claro. decías, me venías a explicar que científicamente estaba comprobado que los bagres picaban, y yo te iba a decir, <risa> sí, sí, total, no, bueno, total, eh, totalmente. Los bagres, yo, hacer, yo tengo una, una conexión muy especial porque una vez tuve un bagre como mascota. Oh, no sabes los bagres no, que tuve yo en mi vida. Ah, mira, Una cantidad... Mirá. Tremenda. literal, un animal ¿no? ah, ah, ah, perdón, perdón, perdón de, no, de, bagre animal no me tocó ninguno quien no ha tenido, lo teníamos sí. en un piletón lo pescamos una vez uh -huh. con mi hermana haciendo peques y eh, lo llevamos a un piletón de revelado que había en la casa familiar claro y ahí estuvo, vivió meses y vos le dabas de comer y le ponías la mano en forma de puente, sí. se refregaba como un gato Oh, lo juro, era un pescadito grande. Fue una experiencia para ser niño este digo, ¿eh? Y sí, sí, sí, bueno. sí, le dábamos lombrices, le dábamos cosas, mm. pero era un bagre que eh, se refregaba como si fuera un gato en la palma bueno, de la ¿ves? mano. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, ahí picó el bagre, lo pescaron. Claro. Claro, picó, pero después no picaba, porque por no, eso claro. pensaba, si, si el bagre picara me hubiera dejado la mano. Sí, no, y, no, y es claro. toda, es toda una novedad, ¿no? Porque eh, en el ecosistema que donde el bagre vive, eh, cuando lo llevas a una pileta, eh, nosotros, eh, en el fondo, mi compañera Carolina hizo un estanque. Sí, qué lindo. Y um, trajimos una vez eh, un, una mojarra, un pez, claro. en un lugar donde fuimos a a pescar y, y bueno ese pez y una planta viste esas sí, plantas acuáticas, acuáticas bueno nos hizo claro eh, nos mató casi todos los, ah, los otros claro, peces díate. porque claro tienen esas bacterias que, que lo hacen vivir y al pez viste porque si no claro en un, en un lugar donde eh, es muy voraz todo bueno los pececitos que estaban como gatos viste <ríe> en ese tanque nuestro no sobrevivieron a a lo, las bacterias que de la Olvete. planta y demás, ¿no? Por eso... Qué lindo, vamos a meterle naturaleza al estanque. Claro. y La, y, la sí. naturaleza de la laguna te mató la del te estanque. Te mató todo, claro, olvídate. Claro. Pero Olvete. bueno, por eso decía que, Pablo, eh, cómo lo hiciste cómo hicieron que sobreviva, qué bueno, ¿no? Ese bagrecito que al final terminó siendo... ¿Tenía nombre el bagre? Bagre Manso, le decíamos. Ah, mira. Pero no, no, eres como que un adjetivo se transformó en su nombre. Claro, Va, el manso. ¿Vamos a comer al bagre? Claro. era Bagre Manso. Hay un, un cuento de esos de la andricina muy largo uh -huh. No sé si lo hacen. Sofía no sé si habrá escuchado alguna vez. No. Eso, sí. Que eran como relatos que hacía la andricina de 20 minutos. Que el chiste, padre lo... que se le hace amigo. Sí, lo que te, ah, dale, contá, contá. Sí. Eh, Pero sí, que uno, uno por ahí esperaba el chiste y en realidad el chiste va como alrededor claro. de todo el relato Exacto. y bueno cuenta que se pesca un bagre y el el Bagre se le hace amigo y recorren, pasan un montón de experiencias con el Bagre y el Bagre tomaba mate con él y el Bagre lo acompañaba a la salida en la puerta. ¿eh? Uh -huh. Y al final, ¿qué pasó? Se me ahogó en un río. <risa> bueno, ¿Ese, claro. ¿Ese es tu recomendado, Pablo? No, no, no. Sí. Ah. Luis Landricina pues, para. Pues, pues, ¿Por porque, claro, porque no? Porque claro, porque. No. nada mentira. Justamente eso Pablo iba a decir, que Landricina, los cuentos de Landricina no tenían final, o sea, el chiste no, no venía al eran final. Relatos, Era mágicos, el relato. Era el relato. Que donde claro. contaba toda una historia y el chiste era toda la historia, ¿no? Como el gato Peter y un montón de, de otros que, que tenían ese estilo, ¿no? Así es, que ya no se ve. Que ya no se ve, claramente. Eh, bueno. Arranco. Arranca, a ver, ahí... Arranco con una pregunta. Eh, ¿Vieron el partido anoche? Eh... Sí. Bien. Una Allá parte, primer tiempo con partido, más atención. ¿Qué partido me dice y maestri, ah, que estás excluido de mi recomendado? Entonces, no, porque no... no, no, porque él dijo, qué partido, lo vi entero. No, sí, sí. No. El entrenamiento, qué No, no fue por ahí, no fue por ahí el chiste malo. No, <risa> Isa, Isa no es de esos. Isa no es de esos. Eh, ¿Adrián, viste el partido? No. Bueno, eh, ayer jugó Argentina. Jugó Argentina. Por si a alguien le interesa. Eh, ganó Argentina, 3 a 0. Eh, en un amistoso, muy, muy, muy marketinero. Uh -huh. En fin. Pregunta iba a cómo viene la manija mundialista. Ah, claro. ¿Cómo, cómo les va con eso? ¿La están manejando? ¿La están controlando? No, Ni interesa. pensaron en eso. No, no. Pero son futboleros en general. Sí. sí. Y buen el mundial futbolero. como que no te está interesando mucho por ahora. No, no. Bien, hasta que arranque. Debo, en... sí. debo admitir que me ha renacido una, una especie sí, de cuestión. Sí. Bien. Eh, con, con esta selección con la que, de la que estuve muy lejos en lo sentimental, claro. en lo emotivo. Veía este. Dos pibes con plata que no ponían Exacto. el alma y un montón de cosas. Y la verdad, eh, muchas resistencias con el director técnico por esto de la forma en que llegó. Y la verdad que con el correr del tiempo fueron ganando sí. mi corazón. Y tengo muchas ganas de que empiece el Mundial y que salgamos campeones y, bueno, y sí, banco fervorosamente al técnico que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero... Escaloni. escaloni. Eh... La escaloneta, vamos. Claudio, no, no te puedes quedar fuera de eso. Bueno, no importa. Esto dale. es para los dos públicos. Para sí. el que no está manija y para el otro y para bien. el que sí. sí. Porque si no estás manija, eh, te voy a recomendar algo que te va a dejar manija. A ver, dale, o dale, te vas a, a ayudar a transitar la manija, ah, bien, de, de bien, alguna bien. manera. Eh, es nuestro. Y acá me pongo de pie y Ahí golpeo, está. golpeo el pecho así. Porque esto sí. es nuestro. Bien. Voy a hablar de noches mágicas. Ajá. Noches mágicas bien. es... Una producción propia, tal cual. Eliminación y me pongo de pie, que tenemos la bandera argentina acá en el estudio. Muy bien. Noches Mágicas es eh, una producción propia de Radio Estación Sur de nuestro compañero Manuel Ríos. Terrible. En el caso de, bueno, operador de la mañana uh -huh. y es, y es cuando, cuando en vivo él recita esto, pero en formato podcast, sí. que pueden encontrar ya mismo entrando en Spotify, buscando Radio Estación Sur. Lo primero que te aparece es el capítulo 10 de Noches Mágicas. Eso es lo que me da, eso, te digo la verdad, Manu fue el que me dio más manija para empezar a, a transitar estos Eso estos iba a tiempos. decir, porque si perdiste la emotividad con la selección, claro. como contaba Pablo, la verdad que la emoción vuelve. Sí, sí, vuelve sí, sí. con Noches Mágicas, 10 eh, capítulos que hablan de historias de mundiales, ya uh -huh. sean de jugadores y, sí. y jugadoras o eh, de otros mundiales que han sucedido. 10 capítulos hasta el momento, porque sí, se siguen, sí, siguen sí. emitiendo ediciones. Exacto, hasta noviembre que empiece el mundial, pero hasta ahora, subidos y que puedas sí. volver a escuchar, eh, hay 10 capítulos. Salen en vivo eh, en la mañana informativa de Radio Estación Sur los días jueves. Eh, pero bueno, en estos capítulos vas, eh, digamos, recorriendo algunas sí. historias de mundiales pasados o de personas que transitaron eh, historias que tienen que ver con el fútbol. Por ejemplo, bueno, el capítulo 7 se llama Me cortaron las piernas, uh -huh. se imaginarán a quién sí. hace alusión. Eh, otro se llama Los goles del siglo. Uh -huh. eh, el que yo recomiendo, que es el capítulo 9, eh, Las pioneras del fútbol argentino. Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno, después Ese me arrancó lágrimas. Sí, a, a morir, escuchándolo a morir. en vivo, caminando por la zona de, de Plaza sí. Malvinas. Me tuve que poner anteojos oscuros que por suerte tenía, porque la verdad hace llorar. Sí, es sí. tremendo. Eh, el jugador que murió, revivió y siguió jugando. Mirá. Eh, vencer o morir. Bueno, algunos de los eh, capítulos. Bueno, acá está. Eh, Thanks, Rusia siguió in Qatar. Mm. También, obviamente, haciendo alusión a lo que se viene que eh, es el Mundial Qatar 2022. Y mm. que para mí, esto, además de, de um, llevarte un poco a lo emotivo y, y a sí. cosas que, por ejemplo, a mí, Claudio, yo te soy sincera, sí. pero no me rozan ni cerca. Claro. Yo yo soy yo soy Argentina en el mundial, viste. Claro. La Argentina de la selección sí. masculina en el mundial. Después no me importa qué hace cada claro. uno de su vida, en qué club está, quién nada. nada A serio. las pibas sí. A sí. las pibales ha sido siempre. Pero la masculina, como que nada. nada. Tu... Y yo dije, esta noche es mágica, capaz que viste, no me no, interpela. No, no la garpa. verdad que lloré en más de una. Sí, Te y, lo tengo que decir. y si querés escucharlo en vivo, está los jueves sí, eh, en la mañana de la radio. Eh, los jueves a las 11 más, más o, o menos, menos eh, sí. lo podés escuchar. Eh, a Manu, que la verdad, como dice Pablo. Eh, arranca lagrimones, sí, unos, sí, sí, unos silencios sí, no, es, eh, realmente lo, La expresividad lo, En la cual. narración logra, logra muchísimo Manu A quien saludamos Y que agradecemos no llamamos, sí, agradecemos eh, Por estas eh, noches mágicas eh, Que ya está es eh, en podcast ¿no? sí, En Spotify en lo, pueden, podcast. lo pueden escuchar Ya mismo entrando a Radio Estación Sur 91.7 en Spotify sí, sí. Bueno, yo eh, en este sentido voy a traje algo que bueno, me gusta mucho, eh, escucho mucho, leo mucho, que tiene que ver sobre la historia argentina. En este caso, eh, una serie eh, que la puedes encontrar en Encuentro que se llama Caudillos, ¿sí? Y en esta eh, vez recomiendo eh, le, la temporada 1 donde eh, eh, se, se habla de Dorrego, ¿no? Manuel Dorrego. Eh, ¿Y por qué lo traje en este, en este momento? Porque hay algo muy, espe muy especial en la, en la vida de Dorrego, ¿no? Uh -huh. muy, muy controvertido desde el inicio, pero termina... Con un fusilamiento, ¿no? Su propio fusilamiento a los 41 años y lo mata un compañero eh, que se llamaba Juan Galo Lavalle. Con una particularidad, Dorrego cruzó los Andes seis años antes que San Martín. Te la dejo ahí. <risa> eh, fue gobernador en 1827. Eh, derrocando uh, por, por diferentes cosas a Martín Rodríguez de la mano de Rivadavia, que era el artífice de, de ese gobierno, eh, podemos decir, liberal y unitario. Eh, fue el primer gobierno en 1826 donde se tomó deuda con Gran Bretaña. Eh, Dorrego, eh, para, para que tengan idea de lo que estamos hablando... Eh, fue el primero eh, que puso precios cuidados <ríe> increíble en, en, en algunos precios, en algunos precios de, de, de comidas que llegaban a la gente eh, donde eh, desde esa época eh, los precios, había sobreprecios y demás bueno, eh, Dorrego en su corto eh, año casi de gobernador puso precios cuidados también eh, eh, eh, terminó o sancionó una ley de libertad de imprenta que castigaba con multas a las publicaciones calumniosas e injuriosas. Laufer, 1826, ah. eh, eh, bueno, eh, y, te, y prohibió el monopolio sobre los principales productos que consumía el pueblo. Eh, 1826, 1827 en este caso. Bueno, ¿sabes cómo terminó? Fusilado. Y... y pidió eh, en su fusilamiento llevar la casaca unitaria ¿m? y que sus eh, los que disparaban se pongan la casaca federal Él era federal y bueno, fue uno de los caudillos junto a Estanislao López de Santa Fe, Ramírez de Entre Ríos que llevó adelante eh, junto, a, acompañando a San Martín y a Belgrano en las batallas que libertaron no solo a, a Argentina sino la patria grande tenía una cuestión de riego que era muy indisciplinado y San Martín y Belgrano lo separaron de, de los distintos ejércitos porque eh, era bastante indisciplinado y no le gustaba mucho la riña. Eh, estudió en Santiago de Chile. Eh, no terminó los estudios para venir a luchar a, la, a esta gesta libertadora así que les recomiendo este, estos episodios en Canal Encuentro de Caudillos donde el capítulo de Manuel Dorrego es muy interesante y nos trae eh, eh, un poco a estas cosas de eh, que cuando uno está del lado del pueblo le decían el, el caudillo de los pobres eh, eh, terminás ahí Fusilado, ¿no? Bueno, eh, puedo ser... agregar, sí. Claudio, ahí un, un dato y sí. un recomendado anexo a sí. ese antes de ir al nuestro, pero ya que no tenemos eh, libros en la recomendación. Mm. El libro El Loco Dorrego de Hernán Sí, de sí. Es, es una. Un, además de un libro sólido en cuanto a la documentación, y un libro de, de narrativa histórica muy interesante, está muy bien escrito y mm. te sumerge en la vida de este personaje imprescindible. Y no, y no tan recordado como se mereciera de la historia argentina, mm. que de hecho, cuando está a punto de ser derrocado, no llega a jugar su última carta, porque el propio José de San Martín vuelve de Francia, sí, sí, sí. al auxilio de, Ro de Dorrego, eh, y bueno, lo matan antes, queda, se entera San Martín en Montevideo, y se pega mm. a la vuelta, pero fue claro. la única figura capaz de convocar al propio San Martín, que ya se había retirado de sí. vuelta a, y la, que... a la batalla, y, y otra hubiera sido la historia. Sí, ¿sí? Eh, eh, justamente eh, San Martín viene y se queda, no, no, no desembarca, queda, se queda en el en el, en, como decís vos, en Montevideo, en el barco, porque trata de negociar con la Valle eh, esto que, que hablas de, de que no fusilen a Dorrego, no llega a, a poder, eh, las negociaciones no llegan a fin. Mata a Dorrego y lo que pedía Lavalle era que eh, desembarque San Martín para tener apoyo en esto que venía la gesta después de, de la muerte de, de Dorrego, ¿no? San Martín eh, no, no entra, nunca quiso entrar en estas peleas internas, de hecho, él cuando va... Hacia Perú, eh, Rivadavia le pide que vuelva, que nos siga en esta gesta de patria grande y que vuelva a, a Buenos Aires para eh, ayudar a los unitarios en esta pelea que tenían con Artigas y demás, ¿no? Así que, bueno, un poco de historia, les recomiendo esta vida de Dorrego, que como decís, Pablo, también si quieren profundizar, brienza, escribe este recomendado libro, El Loco Dorrego, que es muy muy interesante. Allí entonces. El, mis recomendados en, introduciéndonos un poco la historia de los caudillos y la historia argentina, en este caso de eh, Manuel Dorrego. Señor eh, Pablo Alberto, ¿qué, ¿qué va a recomendar? A ver, tirar el tráiler un poquito, que nos introduzca la propia voz, ¿no? En esta serie muy interesante, muy particular. Acá dicen que, que tengas paciencia, le, le estás tirando fardos desde hoy, Pablo. No quiero decir sí, nada, bueno, pero haces que nuestro operador somos. se enoje. Mientras, <risa> mientras, o sea. eh, eh, cumpleaños, eh, Pablo. En sí, la semana. feliz cumpleaños. <risa> feliz cumpleaños, <risa> Pablo. Pablo. Bueno, ¿Qué, eh. ¿Qué lo estuvo festejando ahí sí, en el medio de no, no, la organización yo, del Congreso, aparte? Yo tengo... ahí como medio, <risa> medio en, entre el pue, en el pueblo, el, claro. el festejo no, cumpleañero. No, Dejamos que otros se encarguen de esas cosas y Bien. nos dedicamos un poquito al cumpleaños. Que ya a esta altura uno considera que un poco se lo merece, claro, claro. Y 50 son, viste, o sea, hay que llegar ah, a... a. Ah, falta, están... <risa> bueno, no, digo, que... todavía. No, no, no, no, digo, porque uno para se... la, preparación, la preparación se va preparando, es simple, se va preparando claro, en ese camino. Ah, que, eso es otra que, cosa, que sí, tiene, claro. Estamos eh, en, en ese peldaño grande ¿no? que son los 50. Etapa. Este. Pero faltan tres todavía. Claro, sí, ah, claro, claro. Este, pero bueno, eh, por eso yo, viste, a veces uno eh, cuando escucha los discursos de los compañeros, por ejemplo, Manuco eh, y Pablo, Pablo defiende mucho la primavera y entendí por qué, porque claro, él cumple años y abre la primavera. Yo quiero decir algo, para mí son superadores las, las personas que cumplen en primavera. Sí, ¿no? Para mí tienen algo. Ah, mira. Fueron mirá. dotados de algo. Algo tendremos. Algún don. Ahí estamos Ajá. escuchando, me parece, sí. Ah, no. ah mira, le, era... le pone feliz cumpleaños. Sé que era el trailer claro. que había pedido Pablo hace una hora, ya lo claro. teníamos también, ahora sí lo escuchamos. El trailer no, pero viste, <risa> le pone el cumpleaños. <risa> a ver, ahí. Ahí están deliberando. Eh... La casa. Lo estamos viendo, pero no, no no he hecho. Hecho. Vamos a ir contando mientras sí. aparece el sonido, si no después... Eso eh, lo incorporamos de la plata Se vendió, se compró se abandonó se ocupó y se volvió a vender. Aquí se celebraron casamientos, se organizaron revoluciones, se planearon secuestros, crímenes de dejamos de fondo un poquito por porque esa introducción nos da una pauta de, ¿Quién por aquí? de una serie cuya principal protagonista es precisamente una casa, una casa muy particular en una isla del Tigre, donde a lo largo de un siglo y pico de historias suceden distintas cosas cada uno de esos episodios es un capítulo. La serie está en contar, pero también ahora está en Netflix, se puede encontrar en Netflix, es una serie argentina del año 2013, tiene 13 episodios, cada uno de ellos transcurre en un año particular, el primero en 1929, por ejemplo, se llama La Criatura, ahí la casa alberga a un médico que, medio desesperado por la muerte de su esposa, ...intenta experimentos extraños para intentar revivirla... ...el siguiente capítulo ¿Qué se actorazos? ...actorazos y actrizazas... Eh, ...hay Mal. un elenco tremendo, Mal. está tremendo. Romina Gaetani, Belén Blanco... ...Julieta Díaz, Fabián Benos, Mercedes Morán... ...Erika tremendo. Rivas la ve ahí, ¿puede ser? ...Erika Rivas... Ah. Eh, ...no, no, tremendo. actores de primer nivel, sí. hay dos puntos... ...que son altísimos de la serie, que son las actuaciones y la ambientación, la escenografía, el decorado, la verdad que es de muy alto nivel, un poco más disparidad en los guiones. Hay algunos capítulos un poquito más flojos que otros, eh, porque en realidad es como una serie de unitarios, de historias claro. diferentes que tienen en común ese mismo tra esa misma trama, pero también uniendo todas esas historias, esta especie de personaje omnisciente, un poco monstruoso, que es precisamente la casta, y, y esto que tienen ¿no? los ecos de los espacios que habitamos, esos lugares que eh, más o menos explícitamente tienen los ecos de las historias pasadas que, que sucedieron ahí, e incluso algunas pequeñas pistas, por ejemplo, una marca que en el episodio que sucede en 1945 en un árbol, deja un personaje y en el episodio de 1987 otro personaje la encuentra y le da una interpretación, una botella de cerveza que alguien tira en un, en un episodio y 30 años después alguien encuentra y usa, es decir, son unitarios pero que tienen hilos invisibles entre sí y que la verdad da, da gusto ver desde estos lugares, desde la calidad de la producción desde esto, a lo que nos convoca eh, que el eje de una historia sea un espacio que se habita, en el cual se suceden diferentes, diferentes narraciones, y como decían, la impecable factura técnica, las actuaciones, la escenografía, y a su vez, cada episodio nos eh, acerca una punta de la historia, de la propia historia argentina. El episodio de 1978, por ejemplo, se llama Revolucionarios, y ahí la casa es el refugio de un grupo guerrillero que está preparando una operación contra la dictadura y bueno, sucede sucede algo inesperado ahí. El eh, capítulo que transcurre en 1987, apertura democrática, la casa alberga a un candidato que tiene que se refugia para cubrirse de un, de un escándalo, bueno. y el último capítulo transcurre en el futuro. El último capítulo transcurre en un en aquel momento lejano 2029 donde hay un virus mortal, atención con esto, no. esto es 2013, Opa. que eh, está dejando a Buenos Aires este, sin, sin espacio, entonces bueno, la casa aparece como último refugio de esa pandemia que está asolando al mundo. Un montón de cuestiones muy interesantes que se entrecruzan en esta, en esta miniserie, eh, que en su momento la, la encontrábamos en Contar, ahora también sigue estando en Contar, pero además desde hace dos o tres años se puede encontrar en Netflix. ese es entonces la casa, los guiones son de Diego Lerman, Mar Mateo Ignubil, y la dirección es de Diego Lerman, el elenco, como decíamos, figuras de primerísimo nivel, y es nuestro recomendado para este fin de semana. Bueno, lista completa, agenda completa. Terrible. Pues, eh, te terrible. dejamos de todo para escuchar, para ver... Sí. Eh, en, en, en episodios de una, lo que quieras. Lo que quieras. Eh, todo para, para este fin de semana y para si tenés un ratito en la semana y tenés ganas de, de distraerte un poquito y mirar eh, un poquito de, de series y televisión. Y producción nacional, ¿eh? Y imaginada. producción nacional, Papá, por supuesto. Vamos. Eh, producción nacional y producción de Radio Estación Sur. Sin dudas. Eh, de, sin dudas. Eh, de Manu Ríos, que te recontra recomendamos. Eh, es, es muy lindo las noches mágicas para este podcast de Manu y Radio Estación Sur